Hola, qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Si hacéis un poquito de memoria, pues recordaréis que más o menos hace un año os presentamos, eh, bueno, pues cómo funcionaba este juego Cyberpunk 2077 en, en, en Linux. En aquella ocasión, bueno, pues eh, yo disponía de un ordenador con bastante menos potencia y eso se nota. Y bueno, tenemos aquí una llamada. Vamos a responderla. Hola. Creo que no te conozco. Soy oh. Claire. Igual no te acuerdas de mí ¿La del afterlife? Anda, se me olvidó pagar la cuenta En el bar no hacen más que hablar de ti Bueno Dicen que eres un merc de filar. Este tipo de llamadas son bastante habituales sí, como necesito ayuda Y... Necesito un piloto para carreras callejeras Vente a mi taller, ¿vale? ¿Dónde okay. está tu taller? En Arroyo, en Bali Ya verás, no tiene pérdida A ver si es verdad si llegas si y no estoy, espérame. Llegaré cuando acabe en el afterlife. Vale, nos vemos, Claire. Bueno, pues como veis, lo que os estaba diciendo es bastante habitual que durante el transcurso de la partida pues, eh, nos llamen por teléfono y nos ofrezcan trabajos, eh, desafíos, eh, como en este caso, pues eh, carreras de coches. Y nada, eh, simplemente la razón de este vídeo es para que veáis, eh, pues cómo ha progresado eh, el juego durante a lo largo de este año como sabéis eh, cyberpunk salió con bastantes problemas eh, problemas de rendimiento problemas de bugs eh, por todos los lados y la gente bueno pues estaba bastante descontenta pero eh, han hecho bastante trabajo aunque aún hay bastantes bugs y la cosa ha mejorado bastante eh, pudiéndoos decir que a mi juicio pues ahora mismo es un grandísimo juego súper súper disfrutable eh, que merece un, una buena nota y unas buenas críticas a pesar de aún tener bastantes eh, bugs y, y bueno pues quiero que lo veáis un poquito conmigo eh, para que veáis eh, a, lo, a lo que me refiero como veis ahora mismo pues el nivel de detalle es bastante alto en comparación con el último vídeo donde tuve que bajarlo pues a, a, a lo bestia y, y bueno esto es debido a que bueno como os decía hace un momento pues he cambiado de, de equipo eh, ahora mismo por ejemplo pues tengo una tarjeta gráfica muy superior una envidia eh, 3070 y bueno, pues eso hace que las cosas mejoren muchísimo, ya no solo por la potencia que tiene la, la tarjeta con respecto a la que tenía antes, que era la 1060, sino porque eh, además eh, estas tarjetas nuevas de tipo RTX, además de, permi de permitir el DLS, que por cierto lo tengo activado... Eh, pues también eh, tienen eh, otra otra ventaja muy grande eh, que es eh, que funciona mucho mejor con VK3D eh, que lo que lo hacen las, las tarjetas eh, anteriores a la serie 2000 y, y bueno, se nota muchísimo eh, por ejemplo nosotros eh, en este juego si por ejemplo pues lo jugásemos con una 2060 que sería la siguiente simplemente no no dos generaciones superiores a la que tenía antes a la 1060 el incremento de frames por segundo iba a ser muy muy grande en este caso como os digo eh, no tengo los gráficos al mínimo como podéis observar están a un nivel bastante bastante alto lo tengo limitado a 75 frames por segundo eh, más que nada para que podáis ver eh, pues eh, lo bien que, que se ve eh, si lo pongo a tope bueno pues el proceso de el proceso de el proceso de, de grabación pues se, se ve resentido porque la gráfica pues eh, no tiene espacio digamos que para, para hacer el encoding y, y bueno pues nada vamos a, a dar unas vueltas por esta ciudad fantástica que es eh, nice city y que la verdad pues es una una auténtica virguería eh, me gustaría comentar una cosa y es que eh, esta ciudad Night City, tal y como está diseñada se, se caga por encima a, a la del gta V. y sé que es algo muy muy bruto lo que acabo de decir pero es la verdad o sea el nivel de, de detalle de diseño eh, todo todo es eh, absolutamente espectacular y, y bueno pues la verdad eh, hay que decirlo, a mi juicio, eh, la prensa, los jugadores han sido bastante injustos con, con este Cyberpunk. Quizás en parte también les está bien porque deberían haber testeado mejor su juego antes de lanzarlo o incluso retrasarlo. Si ven que no, si ven que no, que no son capaces de, de sacar un producto de calidad a tiempo, bueno, pues es mejor retrasarlo y sacarlo más adelante, pero... Eh, obviamente pues eh, digamos que debieron estar presionando bastante y al final pues además de sacarlo antes de tiempo lo sacaron para plataformas que probablemente no tendrían la, la suficiente potencia como para poder eh, soportar un juego de, de esta envergadura y bueno pues nada como veis estamos aquí circulando un poquito por la ciudad como veis tiene un aspecto eh, absolutamente impresionante y nada vamos a hacer este trabajillo que podemos ver los trabajos que tenemos aquí en el, en el diario vamos a hablar eh, pues eh, con, con esta persona aunque eh, quizás eh, lo que podíamos hacer era eh, seguir el, el encargo que nos acaban de, de, de enviar que no recuerdo ahora eh, quién era la persona que lo había enviado pero eran carreras de coches a ver si está por aquí Bugas, no esto sería para comprar coches antes no le di a seguir la... la bestia, no me puedo levantar, necesito respirar. Me colé en una fiesta. Si os fijáis, todos los nombres de, de, de, los, de los trabajos son, casi todos, pues son eh, canciones. Vale, nacidos para dominar, arroyo, moderado. No sé dónde está el tema este de las carreras. Bueno pues vamos a continuar entonces pues con el con el que íbamos a hacer en un en, en un principio eh, si no me equivoco pues era vamos a ver este vamos a hacer este este encargo simplemente es para que veáis cómo, cómo va o si no mira lo que podemos hacer es pegarnos unas vueltas por la ciudad para que veáis eh, ahora, por ejemplo, ha dejado de llover y está amaneciendo. Vamos a cambiar, por ejemplo, pues de, de vehículo. Vamos a parar aquí a un lado. Salimos del coche. Como veis, tenemos la vista en, en primera persona. Ahora mismo, sinceramente, sé que hay una forma de ver el, el juego en, en, en, en tercera persona, pero no sé cuál es el botón eh, y no, no, no lo suelo utilizar mucho, pero bueno, como veis... También desde, desde la vista en primera persona el, el aspecto es absolutamente eh, eh, ap apabullador, vamos, o sea, es que es, es tremendo. Bueno, vamos entonces a utilizar otro vehículo. Como veis, por ahora solo tengo cuatro coches. Podemos escoger motos y coches, como podéis ver. Y vamos a coger, pues, eh, por ejemplo, pues esta, esta moto. La hemos llamado y de un momento a otro pues veremos aparecer la moto conduciendo sola ahí está se para cerca de nosotros y ya podemos montar en la moto y e irnos a dar una, unas vueltitas tenemos eh, la posibilidad de ver eh, desde tres pistas diferentes por ejemplo pues eh, la conducción podemos ver la vista desde el cockpit en este caso, bueno, pues al ser una moto vemos cómo tumbamos en las curvas. Pero quizás para vehículos en este juego es, es más indicado el, el utilizar una, una vista en tercera persona, más fácil incluso. Obviamente, pues eh, la conducción es muy arcade, permite hacer muchas barbaridades. Y, y bueno, pues eh, en este sentido se parece bastante al conocidísimo GTA también. Como veis hay anuncios por todos los lados bastante bastante especialillos eh, está todo muy en el juego he notado que está todo demasiado sexualizado a mí a mí para mi gusto pero bueno es lo que tiene la estética esta de, de cyberpunk vamos a meternos por aquí yo estoy andando pero así a, dando vueltas a lo loco por cualquier lado no tengo, no tengo ni idea hacia dónde vamos. Es que la ciudad es descomunal. Es muy, muy grande. Y además está llena de... Como os digo, de detalles por todos los lados que al final es imposible recordar las calles y, y demás. Bueno, espero que, que os guste lo que estáis viendo. La verdad es que un juego tremendamente vistoso pero no solo eso es un juego que a todos aquellos a los que os gustan los juegos de, de rol con un mogollón de misiones y cosas que hacer os, os tiene que encantar no os fijéis no mucho de, de lo que os digan de este juego porque hay gente que obviamente pues está muy resentida y es normal que lo esté porque obviamente pues en su día se gastaron un dinero importante en, en este juego y claro, les fastidia pues eh, que el juego no, no, no cumpliese sus expectativas en aquel momento. Pero ahora mismo es un juego perfectísimamente disfrutable. Vale. Vamos, por ejemplo, pues. Eh, a poner el mapa y vamos a buscar pues eh, dónde está. Eh, dónde está mi casa, que no tengo ni idea de dónde está, sinceramente. No sé dónde está mi apartamento, debe ser por aquí. Aquí está. Tu casa en Night City. Bueno, pues vamos a ir hacia mi apartamento para que veáis cómo es. Y también para que veáis un poquito pues cómo es el deambular por, por las calles, por los barrios y demás. Podemos eh, también, obviamente, pararnos al lado de un, de un coche y, y robarlo. Pero para ello tenemos que cumplir una serie de, de características. No es tan sencillo como GTA, que basta que nos pongamos al lado... Y ya lo cogemos, ¿no? Por ejemplo, pues hay coches pues que tienen más seguridad y que no podemos robar si no tenemos un nivel determinado, por ejemplo, pues de, de fuerza para, para abrir la puerta o para enfrentarnos a la persona que está dentro, ¿vale? Ahí, nos tenemos que desviar por aquí. sinceramente me gusta más en este juego conducir las motos que, que los coches porque te dejan a pesar de que bueno si te la pegas es más peligroso te dejan hacer eh, más virguerías por el medio y esquivar y demás bueno ya estamos cerca de, de, de casa ya estamos en el barrio esta zona ya más o menos me la conozco vamos a aparcar por aquí Y vamos a andar un poquito, nos vamos a ir, por ejemplo, pues hasta nuestro apartamento. Como veis, eh, no sé si recordáis esta zona del anterior vídeo, en aquella ocasión pues eh, los NPCs tenían muchísima menos, eh, se veían bastante peor, tenían bastantes más defectos. Ya no solo porque le habíamos quitado el nivel de, de calidad al juego en sí, sino porque no se veían bien realmente. Y había bastante menos cantidad. De, de personas incluso bueno pues el tema de la iluminación era todo bastante no sé se veía bastante peor también es cierto que bueno eh, como os digo en aquella ocasión teníamos que lidiar con menos recursos eh, en nuestro pc que en los que tenemos ahora y bueno pues nada vamos a coger aquí el, el ascensor nos vamos a subir a nuestro ...nuestro piso. Después, bueno, cada vez que entramos en un ascensor... ...siempre nos ponen así como noticias... ...anuncios llamativos... ...para que no nos aburramos... Estamos ya cerquita de, de lo que sería nuestro, nuestro apartamento. Que estaría allí. No sé si lo veis. Tenemos que ir andando hasta allí. Y por el camino, bueno, pues nos vamos cruzando con determinadas personas. Eh, pues por ejemplo, pues en, en este caso aquí tenemos una persona que nos vende algunas cosas. Podemos sentarnos al lado de él. Y hablar. Este, por ejemplo, pues, pues vende armas. Vende armas... Eh, pues eh, de pues armas de... no de fuego, hombre, armas blancas. Pues, eh, vemos aquí hay gente entrenando. Multitud de gente de todo tipo con los que nos cruzamos. Comercios... sitio para estar aquí eh... y bueno, pues nada nuestro apartamento estaría aquí en este piso podemos entrar en él no sé qué ha pasado ahora mismo ahora bueno, pues este sería nuestro apartamento aquí pues ...podemos mirarnos en el espejo si queremos... ...hacerle caritas si nos apetece... ...vamos a hacer pucheros... ...sonreír... ...como veis tengo una pinta bastante especial... ...y dejar de mirar, obviamente... ...aquí también podemos si queremos... ...podemos acostarnos a dormir... ...y luego pues eh, tenemos una sección que es eh, bueno, pues nuestro alijo, donde podemos guardar pues, determinadas ropas que no, que no queramos llevar con nosotros, que no queremos usar en un momento determinado, ¿vale? Bueno, pues este sería nuestro apartamento. Tenemos también, obviamente, pues un ordenador, donde podemos ver si tenemos alguna, algún mensaje nuevo, o navegar incluso pues, por la red, que, que sería, pues... Eh, Sería la red propia de, de Night City. Y luego tenemos eh, una opción y es que podemos hacer un viaje rápido. ¿vale? Si no queremos pasarnos el trabajo todo este de volver aquí andando de nuevo a bajar todo el edificio de nuevo en el ascensor y demás, pues podemos hacer un viaje rápido. Hacemos esto simplemente y, y nos vemos donde nos dé la gana básicamente podemos ir por ejemplo pues aquí fuera nos vemos aquí un viaje rápido cerquita que es donde para coger de nuevo nuestro nuestro vehículo en esta ocasión pues vamos a escoger otro coche a ver qué, qué os parece Pero no sé dónde ha ido a parar, pero por lo que veo, no era donde yo quería. Vamos a ver. A ver qué es, qué es lo que ha pasado aquí. Vamos a ir, por ejemplo, pues yo qué sé. A otro lugar, aquí. Bueno, por supuesto, este videojuego no tiene soporte nativo. Es un juego que funciona gracias a, a la tecnología de, de Proton y, y, en este caso, de VK3D. Y, y bueno, pues eh, nada, simplemente quiero que veáis eh, cómo se comporta eh, pues en, en un ordenador actual. Con una configuración, bueno, pues tirando, tirando a alta, creo yo. Vale, tenéis la, las características de mi equipo en la descripción del vídeo y vamos a, vamos a llamar a, a un coche. Por ejemplo, antes pues estuvimos con esta, con esta moto, ahora vamos a coger, también utilizamos este coche, vamos a coger este otro. Lo llamamos y ahí viene nuestro coche, que se aparcará justo delante para que podamos subirnos cómodamente. Y, y lo dicho, podéis se puede conducir eh, pues, desde dentro o desde fuera eh, en este tipo de juegos yo sinceramente prefiero hacerlo desde fuera porque es más sencillo y nada, eh, comentaros también que estoy utilizando mi Steam Controller sin ningún tipo de problemas, funciona realmente bien incluso pues, eh, para, para disparar y demás es bastante, bastante preciso como, como es lógico un Steam Controller y nada, eh, como veis tenemos aquí un, un mensaje, vamos a leerlo. Ahí está, pues un mensaje de, de, de un amigo nuestro pues que al que le hemos ayudado en una misión. No os descubro más, porque si no, bueno, pues obviamente si queréis jugar, pues no os, os molará descubrir vosotros la, la historia. Y, y bueno, pues nada, vamos a, a continuar. una vuelta por esta night city que obviamente es más espectacular de, de noche que de día con toda esa iluminación y anuncios por todos los lados neón y toda la leche Excepto, por ejemplo pues aquí ahora en esta zona que parece pues eh, Chinatown o algo así Vamos a ver si vemos por ejemplo pues alguna podemos meter en algún lío para que veáis más que nada cómo, cómo funciona el tema a medida que vamos saltando por el mapa pues eh, nos aparece en, en la esquina superior eh, derecha eh, como podéis ver pues nos van apareciendo pues eh, cosas que podemos hacer vamos a Mira, ahí por ejemplo, tenemos una, una misión en la que tenemos que ayudar a la policía. No sé si lo estáis viendo. Están aquí abajo teniendo problemas la poli. Bueno, pues podemos ayudar a la policía, podemos meternos en problemas con, con gente, podemos hacer un montón de cosas. arma antes de empezar a, a montarla y bueno como veis pues tenemos armas tanto de, de pistolas escopetas fusiles eh, fusiles de francotirador incluso armas de, de mano tenemos otro mensaje nos ofrecen otro coche para comprar cada cierto tiempo nos envían ofertas de coches si queremos comprarlos y, y nada vamos a ...a meter un poquito de caña aquí a estos tíos... ...que se han estado metiendo con la poli... ...aunque casi mejor antes de empezar... ...va a ser mejor... ...ponerse a cubierto, creo yo. Pues por ejemplo, tal que así. Y nada, eh, tenemos una posibilidad... ...y es que podemos analizar a, a, a los enemigos... Y por ejemplo, pues hacer que, que entren en, en, contra, en cortacircuito, o eso les quita vida. reiniciar iniciarle las ópticas para que deje de ver. En este sentido, bueno, pues el juego se parece bastante también a, a un juego mítico como es Deus Ex, en el cual, bueno, pues podemos, hacer, eh, podemos hacer multitud de cosas. Ya no solo eh, podemos afrontar las misiones de una manera y es eh, ir a saco, sino que también podemos eh, pues, intentar ser sigilosos y no montar mucho jaleo. Y bueno, como veis, pues a, no ha sido... Gran cosa, pero eh, creo que os vale para que os hagáis una idea de cómo son los combates. En este caso, bueno, pues han sido combates con, con, este, con este arma que tengo. Pero obviamente, pues como os digo, pues hay escopetas, hay fusiles de asalto, hay armas de mano, katanas, eh, cuchillos, de todo tipo. Y, y nada, eh, vamos a ver si me lo deja coger. se ha acabado como se ve con el, con el problema, vamos a explorar un poquito, que a veces encontramos pues cosas interesantes para recoger, como veis hay montones y montones de armas, y luego bueno pues el tema de las armas, eh, podemos ir aquí al inventario y, y cambiarlas, como veis pues hay armas especiales, <ríe> como podéis ver aquí, que está hace bastante daño este arma, y y, y luego bueno pues eh, las armas que no queramos si queremos pues podemos desmontarlas y nos dan componentes bueno pues que nos valen para para mejorar otras armas eh, por ejemplo pues si nos vamos aquí al menú de creación nos vamos a mejoras vemos eh, pues todo nuestro nuestro inventario y si queremos y tenemos eh, los componentes necesarios para ello pues podemos eh, aumentar las características, vale, en este caso no puedo bloquear o perdón no puedo no puedo aumentarlo más porque necesito tener el nivel 22 para poder aumentarlo, vale, pero por ejemplo si yo quisiera por ejemplo mejorar esta escopeta, pues aquí estarían los componentes que necesito, que los vamos consiguiendo las cosas que vamos encontrando por ahí y cuando desmontamos objetos le damos a mejorar y pasa a tener bueno pues unas mejores eh, características quien dice eso bueno pues eh, dice también el, el tema de, de la ropa ya no solo de las armas vale y, y bueno como pudisteis ver aquí tenemos eh, diversos ciberguares que nos permiten pues eh, tener eh, pues más ventajas eh, pues a nos, no solo a nivel cibernético sino de fuerza y, y, y demás Vamos otra vez a subir por aquí arriba nos guardamos el arma para guardar el arma pulsamos dos veces y, y la guarda vamos a, a darnos otra vueltita para seguir buscando algún que otro problema o algún que, alguna que otra misión que, que haya por ahí veis hay barrios de, de todo tipo, en este se nota que, que está hecho polvo es curioso cuando coges los baches con el coche notas los notas en el los notas en el, en el mando, en la vibración áptica de, del Steam Controller, que por cierto eh, vibra, en este juego vibra. Y bueno, como veis está la ciudad bastante hecha polvo, ¿vale? La ciudad tiene dos vertientes, tiene la vertiente de que es, eh, es una pasada, todo tecnológicamente hablando, pero luego está todo sucio, todo abandonado. Y bueno, es parecida a una ciudad parecida yo Creo que a, a los ángeles más o menos, Ahí sí. no. si ¿sí podemos entrar de nuevo en la ciudad estamos ahora en las afueras, vamos a ver el mapa sí con concretamente, bueno, pues estamos en las afueras y si seguimos el rastro de esta misión, pues podemos como veis hay un montón de, de cosas que, que hacer, de actividades, si os fijáis aquí, pues por ejemplo, pues eh podemos ponernos implantes, podemos ir a comer algo por ahí, podemos irnos, pues, de señoritas, si queremos, también, o de señoritos, según queramos, este juego no tiene ningún tipo de problema con eso, y... y bueno, pues en ese sentido, el tema relativo a lo que es el sexo, o incluso a la sexualidad, Recuerda un poquito a, a The Witcher, donde no hay ningún tipo de, de complejos. Fijaos cómo, cómo luce la ciudad. Qué pasada, ¿eh? Es una mezcla entre... ¿Cómo lo podría decir? No me, no me acuerdo ahora en el de Blade Runner. Y GTA, una cosa así. Hola. Bueno, no sé si escucháis de fondo. Se si escucha música. En los coches podemos escoger eh, diferentes radios. Aquí tenemos, por ejemplo, pues todo tipo de, de radios. Vamos a por, ej por ejemplo poner esta Morro Rock. Estoy buscando a ver si, si veo alguna misión. En la que me pueda meter, es que no quiero hacer misiones del jugo para que no las veáis, simplemente quiero ver pues eh, si encuentro alguna por la mira, ahí por ejemplo me está indicando que del otro lado de la calle hay una misión de, de dar leña a ver si soy capaz de dar la vuelta en algún sitio okay, la verdad es que no vamos precisamente en la misma dirección ¡Bum! ahí hay jaleo no sé por qué Debe ser una banda rival que por algún tipo de razón pues, eh, no nos tiene especial cariño. Y como me están tocando las bolas y me están aquí molestando y, y estropeándome el coche con, con los balazos, pues vamos a, a darle un poquito de, de calor a esta gente. Utilizaremos este rifle de francotirador. Nos estamos quedando sin vida. metemos aquí un chute rápido y vamos a ver si, por ejemplo, podemos hacerle algo a este señor. Por ejemplo, pues le vamos a sabotear el arma. Como os digo, esto es simplemente para que veáis cómo, cómo va el tema, ¿vale? La ha estropeado, ¿eh? ¿Qué ha pasado, tío? Se te ha estropeado el arma. Pero es un momento solo lo que se le estropea, ¿eh? No es, no es definitivo, eso es lo malo. Ese tío está muy potenciado, ¿no? tirador con el con el Steam Controller por lo menos a mí me cuesta bastante tienen unas armas que son bastante parece que buscan el Vale ahora sí que parece que hemos acabado con ellos Vamos a ver qué es qué es lo que tienen acaban de atropellar aquí esta es la leche según vayamos eh, teniendo problemas en la ciudad pues eh, nos vamos a ir llevando bien con unos y con otros y eso pues va a influir en que a lo mejor pues cuando vayamos andando por ahí nos, nos ataquen cuando menos lo esperamos a alejando de nuevo de la ciudad vamos a, a entrar una vez más en la ciudad y, y lo vamos a dejar ya para que le echéis un último vistazo hasta la nice city espectacular Dividido un montón de barrios, por cierto, donde, bueno, pues en cada barrio, pues obviamente hay una banda que lo domina y que te ofrece trabajos o que se lleva mal contigo. Y nada, eh, aunque ahora mismo no aparezcan grandes oportunidades de negocio a la vista, eh, hay misiones, pero pff, a tu tiple, o sea, nos no vais a aburrir tanto las misiones principales como las secundarias, como los encargos, como las carreras de coches, como hay 50.000 cosas que hacer. Que es lo bueno que tiene este este juego. Que en muchos casos, obviamente, pues las similitudes con, con The Witcher son son obvias. Pues es un juego que si, si os gustan este tipo de de juegos ya no solo por la por la estética o las si os gustan este tipo de juegos de, de rol que os va a encantar, pero segurísimo vamos. aquí abajo parece que tienen jaleo. Vamos a vamos a ver qué pasa. Nos vamos a meter en esto para despedir la despedir este vídeo, pues vamos a meternos en problemas con la gente esta que está aquí abajo montándola. Y... A ver si si los encontramos. Me pitaba que era por aquí abajo. Hay un montón de cosas tiradas. Es algo que no, que no acabo de entender. Por ejemplo, que te encuentras pues con... Muchas veces con... Debe estar aquí abajo. El jaleo. Pero claro, ¿cómo llego hasta ahí? Tendré que seguir bajando. Te encuentras con cosas con utilidad tiradas por el suelo. Lo cual no es muy lógico, pero... ahí está la gente problemática asalto en curso, neutraliza a los delincuentes vale bueno, vamos podemos invadirlos para quitarles los dineros, por ejemplo ey, me he equivocado PD 1C E9 5-5, No tengo 5-5, Miércoles. Bueno, vamos a ver si con BD nos entra. Lo hemos lo hemos hackeado un poquito. Le hemos quitado un poquito de dinero. Y ahora, por ejemplo, pues le vamos a... a reiniciar las ópticas. Y en esta ocasión, bueno, pues en vez de ir con este arma, vamos a ir con el arma de... creo que ya, ya hemos acabado con el problema en esta ocasión ha sido bastante fácil pero normalmente pues encontramos a, a más gente implicada en este tipo de historias fijaos, estuvieron aquí dándole a estos civiles y como siempre pues hay que lotear un poquito aquí cuando pues hay conversaciones que nos pueden dar pistas a lo mejor de yo que sé pues de algún alijo o alguna cosa que nos pueda venir bien bueno, pues ya hemos acabado con el trabajo este podemos hacer cosas como coger los cuerpos y esconderlos por ejemplo, hay un contenedor cerca, como es el caso de, de este contenedor, podemos esconder los cuerpos ahí. Eso, eso es especialmente útil cuando, cuando queremos ser sigilosos y no queremos dejar pruebas. Y bueno, pues nada, esto sería lo que quería mostraros de este Cyberpunk, que como veis, bueno, pues en mi caso, ahora, con mi actual configuración y con los parches todos que se han ido lanzando a lo largo del tiempo, pues ha mejorado muchísimo mucho mucho mucho y, y es un juego perfectamente jugable y divertido y que realmente vale muchísimo la, la pena. Ostras, no había visto esta esta estatua aún. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Desfase, ¿no? Bueno, pues nada, eh, lo dicho, si tenéis un equipo que cumpla bien con los estándares actuales, que tengo una gráfica tirando a potentilla, y, y, y bueno, pues eh, os gusten este tipo de juegos, eh, es un juego completamente recomendado, pero como os quería decir, es un juego que funciona gracias a eh, Proton o Wine, vale no es un juego nativo, es algo que tenéis que, que saber y que por supuesto pues eh, puede haber algún tipo de problemas yo durante todo este tiempo que lo desde que lo he comprado que ha sido estas navidades tengo aquí un mensaje me venden una moto bueno pues eh, desde estas navidades eh, lo he disfrutado a lo grande le he echado muchísimas muchísimas horas es un juego que te absorbe una tarde entera sin sin darte cuenta y no he tenido ningún problema en ningún momento se me ha colgado ni, ni ha pasado nada extraño vale y nada más si, si os gusta el vídeo ya sabéis eh, tenéis que darle a like si os gusta nuestro contenido pues suscribíos cualquier tipo de comentario que queráis hacer eh, pues eh, os estaremos muy agradecidos en que los dejéis ahí y nosotros los contestaremos lo antes posible y bueno por supuesto eh, podéis visitar aparte de nuestra página web eh, pues también podéis visitar eh, nuestros foros, nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, eh, nuestros grupos de Telegram, nuestras salas de Discord y Matrix. Bueno, tenéis una ristra de, de enlaces ahí en la descripción del vídeo, eh, por pues, si queréis, eh, pues, eh, si queréis poneros en contacto con nosotros. Y bueno, espero que, como os, di, como os he dicho hace un momento, espero que, que os haya gustado el vídeo. A mí, personalmente, este juego me, me, me ha encantado, como podéis comprobar. Y nada más, sin más me despido y como siempre os digo, chavales, hasta la próxima. Chao, chao, chao, chao.